Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este taller, a esta charla, a este conversatorio, a este espacio de eh, aprendizaje. Eh, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de qué son los datos estructurados en común. Sabemos que tiene un nombre súper complejo y raro, pero vamos a, a de a poco ir eh, desilvanando un poco de qué se trata todo esto. Para eso, voy a presentarme. Mi nombre es Constanza Verón. Soy parte del de equipo de Wikimedia Argentina. Y vamos a estar junto con Mariana Fonsati, del equipo de Just Knowledge y de Wikimedistas de Uruguay, compartiendo este encuentro con ustedes. Como siempre, el chat está abierto para que dejen sus comentarios, sus dudas, sus consultas. Mismo este video va a quedar a disposición, en el canal de Wikimedia Argentina para que cuando quieran consultarlo eh, puedan hacerlo eh, y, y bueno, como siempre también después a posteriori y si tienen otras dudas o consultas acerca de la campaña, de cómo participar y tal, eh, nos pueden contactar por nuestras redes sociales a cualquiera de los eh, organizadores y organizadoras de, de todo esto. Así que un poco para ir y dar un contexto a lo que va a ser este primer taller de, en el marco de la campaña de Alto Mujeres Trabajando, compartirles un poco acerca de cómo surgió y qué es, digamos, esta, esta campaña que va a durar todo el mes, eh, que va a, que nuclea a un montón de organizaciones y grupos de usuarios de la región eh, y, Acá, acá les voy a compartir también, perdón, esto es así, les voy a compartir el link a, a lo que es la campaña. Lo que van a ver en ese enlace es eh, el portal principal donde este año como eje para todo este marzo eh, pensamos en trabajar sobre aquellas mujeres y aquellas, eh, sí, eh, mujeres de, en profesiones y oficios que fueron históricamente visibilizados o desempeñados por varones. Eh, y pensamos en una doble forma de participación, triple o como quieran llamarle. Eh, sabemos que el universo Wikimedia es amplio y que hay distintas formas en que uno puede incorporarse a él. Eh, entonces, por un lado planteamos el, el Wikiconcurso para aquellos y aquellas que se sientan más cómodos y cómodas escribiendo en Wikipedia pueden acceder a, a este Wikiconcurso donde van a encontrar eh, bueno, de qué se trata, cuáles son las reglas, y también un espacio de artículos sugeridos donde eh, van a poder encontrar nombres de mujeres con las profesiones, van a ver que son profesiones que quizás están más visibilizadas por hombres eh, de diferentes países, como sugerencias para trabajar por si no saben por dónde empezar. Hay artículos para crear y también hay artículos para mejorar porque entendemos que la tarea no solo es eh, generar nuevo contenido, sino revisar y mejorar el ya existente que van a ver que eh, hay un montón de trabajo por delante. Eh, si les interesa participar en este Wikiconcurso, en la sección de participantes haciendo clic en escribite acá, eh, ponen firmar y automáticamente les sale el nombre de eh, ustedes en el listado. Y, si tienen alguna duda acerca de cómo editar en Wikipedia, en el espacio de tutoriales van a encontrar un montón de videos de ayuda. Igualmente, saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes eh, para dar respuesta a esto. Eh, así que un poco para volver a la segunda parte de esta misma campaña. Dijimos, podemos participar escribiendo, pero también hay una parte muy importante que son las narrativas visuales, ¿no? Y de ponernos también en representación a través de las imágenes. Para eso está, eh, el, el, está este segundo espacio, donde van a encontrar eh, cómo participar a través de subir fotos de mujeres en, en sus oficios y en sus profesiones. También van a encontrar un calendario de actividades ligadas a lo que es la imagen, eh, bueno, el taller de hoy, pero también vamos a tener espacios de acompañamiento para las personas que por primera vez se estén acercando a Wikimedia Commons y no sepan cómo hacer. Es un espacio que se anotan, vamos a estar entre eh, compañeras ayudándonos. Eh, van a haber conversatorios, van a haber talleres de fotografía, así que les invitamos también a que chequeen la agenda porque está a full, muchísimas actividades online, pero también hay algunas presenciales. Eh, como siempre, el cómo participar, donde eh, la invitación es a retratar a eh, mujeres en sus espacios de trabajo. Y eh, acá dejamos algunas de eh, las profesiones y de los oficios menos representadas en Wikipedia. No son excluyentes, no es que solo pueden subir de esto, sino que la invitación es ampliar también el abanico, pero como siempre es una sugerencia para quienes no sepan eh, por dónde comenzar. Eh, acá les dejamos algunas de las profesiones que están menos representadas dentro del universo Wikimedia y un espacio de frecu preguntas frecuentes eh, donde pueden encontrar, bueno, un poco acerca de, bueno, qué tipo de fotografías puedo subir, eh, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Recuerden siempre Wikimedia y todos los proyectos Wikimedia eh, son espacios de colaboración donde todo lo que encontramos se encuentran con licencias abiertas. Eh, y la forma fácil, que igual vamos a ver más adelante, de subir una foto, simplemente es hacer clic en este participar, que ahora después Mariana va a eh, nada, compartirles un poco más acerca. Toda esta campaña también se enmarca dentro de lo que es la campaña de Visible Wiki Women. Es una campaña que hace unos cuantos años viene liderando Mariana acerca de visibilizar a las mujeres eh, en sus distintos roles, en sus distintos espacios. Eh, para ilustrar Wikipedia, para ponernos cara, para mostrar que también ocupamos estos espacios. Así que sin eh, más eh, preámbulo, le voy a dejar a Mariana la palabra. Y como siempre, en el chat eh, nos avisan y ahí estaremos. Muchas gracias. Bueno, este, vamos a seguir entonces este, con la presentación. A ver si puedo poner la, los slides. Ahí está. Bien. Bueno, eh, ¿cómo están? Eh, este, vamos a retomar entonces un poco la presentación hablando de qué son los datos estructurados, datos estructurados en Commons y qué tienen que ver con esta campaña. Eh, este, porque, bueno, estamos hablando la, este, de escribir en Wikipedia, estamos hablando de subir imágenes a Wikimedia Commons, que es como la gran biblioteca multimedia que alimenta de imágenes a los distintos proyectos Wikimedia, este, pero que tiene esto que ver con los datos. Eh, y bueno, eh, recientemente, quizás, no sé, hace eh, unos cuatro desde hace unos cuatro o cinco años, este proyecto multimedia... Este, que es Wikimedia Commons, está eh, eh, muy vinculado, muy linkeado con otro gran este, proyecto Wikimedia que se llama Wikidata. No sé si han escuchado hablar de Wikidata, es una gran base de datos, es colaborativa y este, en ella eh, cualquier, eh, casi cualquier cosa que existe en el mundo tiene una entrada. Eh, una entrada este, donde está descripta eh, a través de datos. Esos datos están vinculados unos con otros. Entonces, si, por ejemplo, este, te, te tuviéramos una ficha de, eh, supongamos, la poeta argentina Alfonsina Storni, tendríamos ahí su artículo de Wikipedia, su foto. Diríamos que fue una mujer, que fue una poeta, que, que es de Argentina. Y cada uno de, de esos datos, mujer, poeta argentina, está vinculado a otro. Eh, donde se describe que es Argentina, que es ser poeta, que es ser mujer, que bueno, que, que es una mujer, una mujer es un ser humano, en fin, este, todo, y así sucesivamente, todo muy vinculado eh, y bueno, este, eh, Wikimedia Commons que tiene un montón de, de imágenes, estamos hablando ya de más de 80 millones de imágenes, eh, algunas de ellas se ilustran Wikipedia, también están en Wikidata, este, y tienen una riqueza inmensa, este, eh, y nos permite eh, conocer el mundo eh, no solo este, eh, visualmente, sino ahora también con datos. Es decir, ¿qué vemos en esas imágenes? ¿Qué es lo que está ahí representado? y este, ¿Cómo eso está vinculado con estas distintas entidades? Por ejemplo, este, y ahí tienen, les pusimos unos pequeños ejemplos en, la, en el slide, este, una, este, una lamparita, las lamparitas este, tienen este, una entrada en Wikidata, un li libro tiene una entrada en Wikidata, este, además con un identificador único. Este, también la huelga feminista de marzo de 2018 tiene un ítem en Wikidata este, y también está este, identificada con un identificador único. Este, estos identificadores únicos este, nos, da, este, nos dan la posibilidad de que no solo las personas, sino también el software, las aplicaciones, es decir, las máquinas puedan este, identificar a, ese, a, ese, a esa entidad, a ese ítem, a ese objeto, a esa realidad. Este, y eh, cuando además este, a esto le sumamos una capa de imágenes, podemos expresar qué son esas cosas en el mundo también a través de imágenes. Imágenes que se vinculan con esos datos. Y, este, datos que también están en las imágenes. Es decir, diferentes cosas que aparecen allí representadas. Este, si una imagen posee en sí misma, eh, lamparitas, libros, pueden ser descritas, pueden ser estructuradas de una forma que este, eh, el software, este, los buscadores, los asistentes este, personales, por ejemplo, pueden, este, y muchas otras aplicaciones, este, pueden leer, digamos, el, el mundo. Y no solo en un único idioma, que este, mayoritariamente en internet suele ser el inglés, inclu incluida Wikimedia Commons, que es una plataforma donde la mayor parte del contenido está en inglés, en Wikipedia también. Este, bueno, eh, tiene ahora una capa multilingüe, porque cada una de esas entradas de base de datos, de Wikidata, está en múltiples idiomas. Este, y eso nos permite acceder a las imágenes, por ejemplo, entre otras cosas, acceder a las imágenes de Wikimedia Commons, saber qué representan en nuestro propio idioma. Este, y y, por supuesto, en, en, en varios diferentes otros idiomas. Este, y esta, bueno, es una eh, discusión importantísima que también estamos, en la que también estamos participando desde Who's Knowledge a través de un reporte muy reciente, y aprovecho a pasar el, ese, ese dato, que publicamos sobre el estado de las lenguas en Internet. Eh, este, y que bueno habla un poco de, de, la multi, de, de lo multilingüe. Así que bueno con, con imágenes, con datos podemos también ayudar a construir una internet más multilingüe y, este, y con este, también más información visual relacionada con datos. Bueno, sí. esto es un poco tal vez este, abstracto, no sé, ¿Sí? este, Cote, si quieres agregar algo. Eh, no, creo que algo, algo interesante de los proyectos Wikimedia y que esto también, digamos, termina como de, de encajar en ese gran rompecabezas que son los proyectos, es que no hay una única forma de construir conocimiento, que cada uno puede participar y también un poco la idea de la campaña es entender que eh, podemos participar de distintas formas, podemos participar escribiendo, podemos participar sacando fotos, podemos participar eh, subiendo datos eh, o simplemente... Nada, eh, sumándose a la discusión, ¿no? Eh, ayudándonos y colaborando a reflexionar acerca de cómo representamos el mundo que representamos eh, y, y creo que un poco la idea de esta campaña es esta. Y pensar también que hasta hace poco, como decía Mariana, eh, Wikimedia Commons para buscar una imagen o para buscar eh, cualquier tipo de fotografía o, o de, de archivo multimedia que estaba dentro de la plataforma, se eh, organizaba a través de categorías, ¿no? Entonces... Nosotros poníamos una categoría para decir, bueno, esta es la marcha o esta es una categoría de libros. Eh, o esta es la categoría de eh, algún acontecimiento que, que estábamos retratando. Pero... Adentro de eso hay un montón de fotos que quizás tenían eh, información distinta o que tenían eh, distintos elementos representados. Y para poder encontrar eso, teníamos que ir a rastrear, acordarnos qué categoría podía llegar a tener eh, un libro o haber buscado una categoría que eh, seguramente no estaba en nuestro idioma porque las categorías en Wikimedia Commons están en inglés en su mayoría. Eh, y eso hacía que sea muy difícil poder acceder a las imágenes eh, y a la pluralidad y diversidad de imágenes, porque dijimos hay 81 millones de archivos multimedia en Wikimedia Commons. ¿Cómo hacemos para buscar eh, una imagen que cruce dos elementos que nosotros estemos buscando? ¿O cómo hacemos para eh, buscarlo en un idioma que no esté en esa categoría? Bueno, antes era muy complejo y teníamos que pasar a esta lengua que es el inglés para ver si los resultados que estábamos buscando eran accesibles y muchas veces pasaba que no. Entonces, ahora, al unir esta, esta idea de, de, de los datos estructurados, lo que nos permite es, bueno, nosotros podemos colaborar en español a decir, esto es un libro, esta es una imagen de la marcha, esta es una mujer, esta es un obrero, esta es una taxista, y que esa información no solo esté en español, sino que esté en inglés, en francés, en quechua y en un, los más de 300 idiomas que hoy eh, tienen los proyectos Wikimedia. Entonces, esto también es un gran avance no solo en, en cuestiones de accesibilidad en, en torno a la información que están en las, en las imágenes en sí, estas etiquetas que vamos a empezar a poner, sino que también es un avance enorme en la accesibilidad para hacer, acercarnos más a un poquito a este ideal de acceso al conocimiento a partir de nuestras propias lenguas como un derecho humano, ¿no? Eh, entonces, un poco estos datos, ¿para qué son útiles? Es para poder brindar un mayor acceso a este repositorio eh, audiovisual que es Wikimedia Commons. Eh, y acá, como retomo un poco la, la pregunta de, de Clau, ¿cómo, digamos, hacer más accesible esta información, pero también cómo eh, eh, encontrar más fácilmente? O sea, accesibles en un doble sentido, lingüísticamente. Pero también en cuanto a eh, los, eh, los contenidos de una foto, de una imagen o de un archivo. Y me cae yo Genial. Eh, buenísima, buenísima la pregunta y la explicación. Este, y sí, a veces lleva un tiempo entenderlo, pero cuando lo ve, uno lo ves en funcionamiento, te hace un montón de sentido. Y desde ya les adelanto que. Eh, dentro de unos minutos vamos a verlo en la práctica con demostración que es a lo que vinimos este, y que bueno nuestro interés en esta charla es que suban fotos y que agreguen los datos porque esa es la forma de enriquecer este contenido este, y darle además vamos a tratar de darle perspectiva de género también a, a la estructuración de datos eh, y precisamente, eh, al, queremos como también compartirles algunas ideas acerca este, de, de qué significa estructurar datos, qué significa describir de algún modo esta, todas estas imágenes. Eh, sabiendo que esas descripciones pasan a ser datos y que esos datos pasan a incorporarse a sistemas informáticos, este, como sabemos, este, la, la datificación de nuestras vidas es una de las realidades que estamos viviendo que las comunidades marginalizadas, las mujeres, personas LGBTIQ, personas racializadas, personas que, que viven en el sur global, somos las que este, muchas veces nos vemos más afectadas por los sistemas de datos sin que nosotras podamos afectar los sistemas de datos, eh, incidir en ellos este, incidiendo en la, en la narrativa este, que se genera sobre nosotras y en la, todas las consecuencias prácticas que esto puede tener. Todo lo que los datos terminan de algún modo... Eh, eh, este, no solo incidiendo, sino dándole forma a nuestro acceso a la información, a la forma en que tenemos de expresarnos. Este, entonces, es muy importante que podamos tener, una, que al participar en la construcción de los datos, en la construcción del conocimiento a través de datos, tengamos una perspectiva de género contextualizada eh, y que también tengamos una perspectiva de cuidado respecto de, de los datos, sobre todo porque... Particularmente en esta campaña, así como la campaña Visible Wiki Women más general, estamos hablando de datos que hacen referencia a personas, particularmente a mujeres este, de comunidades marginalizadas, subrepresentadas muchas veces en el conocimiento, eh, este, y tenemos que preocuparnos por eh, describirlas utilizando taxonomías es decir sistemas de clasificación que sean sensibles a su contexto que reflejen también el conocimiento local que no quede de algún modo invisibilizada borrada o anulada la perspectiva local eh, este, en la representación de esas personas y de, y de, y de algún modo de, de, de lo que están encarnando este, en tanto están representadas por imágenes datos y otros sistemas eh, también siempre poner adelante de todo las, a las, las comunidades que están siendo descritas este, darles protagonismo y por eso esta es una convocatoria para que todas y todos participemos porque justamente la idea es no ser solamente su, eh, objetos de descripción de taxonomía de clasificación por parte de otros de, de sistemas de, este, y, de, y de personas y de instituciones con poder sino justamente pasar a ser sujetos de la construcción de esos conocimientos eh, que hablan de nosotras, de nuestras historias, de nuestros cuerpos, de nuestras narrativas, eh, y siempre con mucho cuidado, mucha precaución de no reproducir enfoques colonialistas, enfoques excluyentes, que sabemos que están presentes en las principales bases de datos, fuentes de conocimiento, eh, este, en las propias este, eh, distintas versiones de Wikipedia también y, y en todos los proyectos de Wikimedia. No, eh, por algo estamos haciendo esta intervención porque también sabemos que este enfoque este, no está ausente, sino que más bien todo lo que contrario, en los proyectos este, Wikimedia en los que participamos. Así que, este, con esto en mente, la invitación es a que nos animemos a hacer esta eh, contribución, no solo de imágenes, sino de datos acerca de esas imágenes. Eh, esta discusión, y a, antes de pasar a este, la, la parte más práctica, este, es una conversación que, que este, venimos teniendo dentro de la comunidad este, Wikimedia y más allá. Este, eh, desde hace algún tiempo, este, y por ejemplo, este, eh, recientemente en la, en la Wikidata con, eh, este, del año pasado, Just Knowledge junto con eh, Wikimovimento Brasil y eh, este Wikimedia Alemania, y con, invita, invitando a muchos otros capítulos y personas referentes de, de distintas instituciones, empezaron esta discusión de descolonizar los datos de alguna manera, y como eh, conclusiones preliminares o temas a abrir a la discusión, este, están un poco estos. Eh, reconocer que las experiencias vividas van mucho más allá de, de los datos estructurados en línea, que los datos no agotan esas experiencias, que no, no reifiquemos los datos como la verdad, digamos que sabemos que lo, siempre la, la, la realidad es, este, es un exceso con respecto a esas estructuras de datos. Eh, que es urgente este, que, si queremos cambiar las narrativas de, este, coloniales sobre los datos este, y extractivistas, participemos, creemos, ampliemos las iniciativas de, en torno a la alfabetización de da, sobre datos este, y a cómo impactan en nuestras vidas. Eh, y este, sobre todo pensar en todas las posibilidades que los proyectos colaborativos como Wikidata, Wikimedia Commons, Wikipedia, tienen para centrar las experiencias de las comunidades marginalizadas en el diseño, este, en la propiedad, en el liderazgo de las plataformas en línea. No solo de las que mencioné, sino también de las que desarrollan las corporaciones tecnológicas. O sea, hay que entrar en la discusión, ¿no? Esa es una, una propuesta que estamos haciendo. Pero, bueno, esa fue una discusión este, que se sigue desarrollando y, y eh, una forma tal vez de entrar eh, más directamente en esto es, bueno, este, entender cómo funcionan los datos estructurados particularmente en esta plataforma, en Commons, este, y hacer una pequeña demostración práctica. Eh, para mostrarles que además es súper fácil, que estamos hablando de, de eh, discusiones eh, súper amplias con muchos matices, pero que al mismo tiempo hay herramientas muy sencillas de incidencia, solo que tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Eh, en primer lugar, ¿cómo funcionan los datos estructurados en Commons? ¿Con qué se come esto? O sea, ¿qué es esta, estos, esta forma rara de mezclar imágenes con Q, no sé cuánto, todo esto que veníamos hablando. Bueno, lo que vamos a encontrar cuando vamos a una imagen en Commons son algunas cosas que ahora están construidas con datos. Estas son las leyendas, que son breves descripciones este, de las imágenes acerca de lo que hay. La clásica leyenda que describe la imagen este, ahora en un montón de idiomas. A veces no está hecha en, el, en nuestro idioma y nos invita a hacerla. Vamos a ver cómo, cómo se hace esto. Y eh, intenta mostrarla siempre en el idioma de, este, en el que nuestro navegador, digamos, en el que tenemos configurado nuestro navegador, ¿no? eh, Va a ser generalmente nuestro idioma. Eh, después eh, vamos a encontrarnos con una parte donde podemos este, ver eh, cómo la imagen está vinculada con distintos elementos que están representados en ella. Esa es este, la sección representa A, que la vamos a ver ahora en un ejemplo. Y, además, adicionalmente, va a haber otras declaraciones. Representa A es una declaración o statement. Y puede haber otras. Otros datos que se, que se, que se agregan a esa imagen. Generalmente son, ya están incorporados datos de copyright o licencia, digamos. La, datos este, georreferenciados, eh, pero se pueden agregar otros. Se puede, por ejemplo, el medio en el que está hecha esa imagen, se puede agregar la autoría y otra serie de datos que se van a ir tomando de Wikidata. Este, tanto representa A como otras declaraciones, no, nosotros no las, digamos, no las inventamos de la nada, sino que... Cuando las empezamos a tipear, nos empieza a hacer sugerencias que vienen de dónde? De Wikidata, de esta, este, porque la gracia es que sean cosas que existen allá en Wikidata, este, para que luego, bueno, este, los datos queden vinculados a las imágenes. Este, no sé, Coti, si quieres agregar algún comentario acá de tu experiencia, de. de, de... Bien, seguimos adelante entonces. Y esta es la gran pregunta que, que, que tenemos que resolver este, cuando tenemos frente a nosotras una imagen que nos pregunta, ¿qué ves cuando me ves? Como la famosa canción que era inevitable para, para esta presentación. Eh, así que, bueno, vamos a, a ver un, un pequeño ejemplo. Y para eso vamos a empezar. Voy a compartir mi, mi pantalla. Eh, vamos a empezar eh, no eh, poniendo necesariamente este, los datos primero que nada, sino que vamos a empezar viendo eh, dónde están los datos, cómo se, se, se visualizan esos, esos datos. Sí, eh, ¿Y por qué es importante poner datos estructurados? Me preguntaban, ¿para qué son útiles? Bueno, eh, alimentar a los buscadores. Hay que alimentar un poco a esta inteligencia de los navegadores de los buscadores para que las eh, respuestas que nos dan sean más representativas. Siempre decimos, cuando consultamos Wikidata, la respuesta tiene que ver con la información cargada. Bueno, entonces, carguemos más datos, carguemos más datos desde el sur, carguemos más datos desde nuestros contextos, porque así nos podemos ver reflejados. Porque también estamos en estos espacios y, a veces, eh, cuesta encontrarnos, ¿no? Entonces, eh, eh, Mariana, vamos a mostrar algo muy interesante. A ver, veamos este, qué es el primer, efecto que tiene estos datos este, sobre eh, algo tan simple y tan cotidiano como una búsqueda de imágenes. Eh, Wikimedia Commons es un repositorio de imágenes. Lo que vamos a poder encontrar ahí es, bueno, meternos en una búsqueda para intentar sacar algo dentro de estas 80, más de 81 millones de imágenes. Eh, es un buscador como cualquier otro. Eh, Google Imágenes es un buscador. Acá les, les puse un ejemplo de qué pasa si busco la palabra taxista en Google Imágenes. Eh, como pueden ver, encontramos, eh, bueno, casi todos hombres, este, eh, muchos eh, taxis, eh, no mucha variedad de taxis, ni de distintos lugares del planeta, eh, ni caras este, tampoco que representen la, la, la diversidad este, de, de nuestros cuerpos, sino que más bien aparecen señores blancos, en fin. Eh, si vamos, otro, Existen otros buscadores que no son Google Imágenes. Eh, el buscador DuckDuckGo, por ejemplo, que es muy apreciado por eh, ser respetuoso de la privacidad, también arroja imágenes, no sé por qué, un poco diferentes, de la, las ordena un poco diferentes de las de Google, hasta quizás podemos encontrarlas un poco más, más diversas. Las mujeres siempre re, en notas sobre taxis, tipo, ah, se puede ser taxista y ser, y ser mujer, en fin. Eh, como en una nota medio de color eh, y qué pasa si voy bueno a wikimedia commons que también es un buscador de imágenes eh, así que yo tipeo taxista en este eh, perdón en la, en la cajita de búsqueda eh, y este me voy a, eh, a los resultados que, que, que voy a encontrar acá eh, estas son Imágenes que han sido directamente cargadas por usuarias y usuarios de Wikimedia Commons que han querido compartir libremente sus imágenes o que han sido traídas de fuentes de imágenes libres. También, qué sé yo, yo creo que me gustan más estos resultados porque también veo más diversidad de orígenes, de ciudades, un, no sé, eh, diversidad de género más o menos. Este, acá, por ejemplo, encontramos este, a, a una taxista, eh, de Katmandú. Este, eh, vamos a ver este, si hago clic acá en el título eh, este, de esta imagen. Voy a ir a verla. Voy a, a, a ver este, la, la, la página de la imagen con sus diferentes datos. Y acá es que me voy a encontrar este, los datos este, estructurados. Eh, primero, nos vamos a encontrar con la posibilidad de agregar una leyenda este, que, bueno, este, solo con hacer clic en editar, ya voy a poder escribirla. En este caso, me propone hacerlo en español. Eh, así que este, voy a poner que es este, una taxista eh, de, eh, eh, sí, de Kathmandú, voy a poner. Eh, y voy a publicar los cambios y ahí ya este, estoy agregando información que este, directamente en, el, en la ficha de esta imagen este, y otras personas al recuperar esta imagen, este, si hablan español, bueno, van a tener la descripción en español. Eh, o si quieren llevar esta imagen a un artículo de Wikipedia, este, en español, van a ver la, la descripción en español a pie de, de imagen. Bueno, esto es datos estructurados. Eh, antes, solo teníamos esto, que es este resumen de acá, que siempre iba a estar en el idioma seleccionado por la persona que subía la imagen. Entonces, bueno, están eh, diferentes fotos se tienen diferentes idiomas. La mayoría están en inglés. Eh, y ahora tenemos la posibilidad de que aparezcan distintos idiomas. Eh, si vamos a la otra pestaña que se llama datos estructurados, al lado de información del archivo, acá es donde aparecen distintas, este, las cosas que están representadas. Este eh, rectángulo acá este, eh, contiene los elementos representados en este archivo. Es decir... Este, la, de, la declaración representa A es la que estamos, este, a la que estamos contribuyendo en esta parte. Este, y, eh, previamente, otras personas este, que, que colaboraron, acá, de algún modo, eh, taguearon, etiquetaron o, o vincularon esta imagen con la entrada de Wikidata de mujer, es una mujer, la señora, eh, taxista. Mencionan que es una taxista. Este, bueno, y hay un, acá eh, ya tiene un reloj, así que alguien eh, agregó que hay un reloj ahí. Eh, este Quizás este, se podían agregar otras. No sé si para este tipo de taxis de Indonesia existe algún artículo. Eh, pero uh -huh. no, no sé, no lo encuentro por ahora. Ah, sí, esto. Bueno, lo voy a, lo, lo, me, me lo sugiere Wikidata este, y este, lo agregue. Este, este, esta es la entrada este, que habla sobre este tipo específico de taxi. Eh, entonces, bueno, yo acá no solo estoy diciendo con meramente contexto qué es lo que veo acá, sino que lo estoy relacionando este, con una entrada de la base de datos Wikidata. Y esta entrada es la que va a, de algún modo, indicar a sistemas automáticos, a sistemas informáticos... Eh, que esta imagen este, es una este, eh, mujer taxista, este, porque está relacionado con la profesión taxista y también este, con este, la, la, la entrada de Wikidata de mujer. Y se podrían agregar algunas otras. Después vamos a ver algunas eh, recomendaciones para, para hacer esto. Así que, bueno, este, es tan sencillo como eso empezar a agregar descripciones eh, de datos a imágenes este, de Wikimedia Commons y de esa forma enriquecerlas con conocimiento sobre lo que estamos viendo en esa imagen sí, eh, sí. Um, hay un detalle para regalo bueno pero por qué ponemos reloj bueno hay, todos esos elementos después ayudan a esas búsquedas el día de mañana quizás no buscamos una taxista eh, eh, con un reloj si no buscamos no sé eh, perdón, no buscamos a una mujer y un reloj en una imagen, sino una taxista y un reloj, bueno, nos va a salir esta imagen porque está la etiqueta de taxista y está la etiqueta de reloj, entonces si buscamos taxista reloj, eh, quizás sale esta imagen. Eh, la idea un poco es esa, ¿no? Cuantos más elementos podamos identificar, obviamente siempre los elementos, los elementos más eh, representativos no hay que ir al detalle mínimo de todo, pero sí sirve para después el día de mañana hacer cruzamientos en los cuales una imagen, que podemos eh, buscar una imagen con dos cosas que tratamos en particular. Exactamente. Esa, esa es la, la importancia y eso hace que las búsquedas sean cada vez este, de, de Wikimedia Commons sean cada vez mejores y que realmente han mejorado, por lo menos desde mi punto de vista, se han, se han vuelto útil, mucho más útiles. Y gracias a la colaboración y a la participación este, de editores y editoras, y no únicamente de que Wikimedia Commons posea eh, este, una, como Google o como otras corporaciones, una mega base de datos eh, privativa, eh, este, que, que, que, eh, solo conocida por los ingenieros de esa corporación, sino algo que es completamente abierto y colaborativo y libre. Así que, bueno, vamos a hacer una, este, una demo ahora de subir una imagen sin saltearnos la parte de agregarle datos, que es lo que, solemos, lo que suele pasar cuando subimos imágenes a, a Wikimedia Commons. Así que eh, en la misma línea de seguir aumentando la diversidad, este, no, no solo de género, sino de países y de distintas realidades sobre... Eh, en este caso, la industria del taxi, vamos a agregar este, una imagen de una mujer taxista este, que tiene una licencia libre, eh, en la, que la encontré en la plataforma Flickr y que la podemos agregar a Wikimedia Commons y agregarle los datos para referenciar precisamente que esta es una, una mujer taxista. Ahí voy a hacer que... un llamado de atención al público que es, recuerden que no es que podemos buscar cualquier foto en, en un buscador como Google, como o Go, el que sea, o Flickr y subirlas a Wikimedia Commons, sino que tienen que respetar las licencias que usa la plataforma, que son licencias que permiten la reutilización comercial de las imágenes. Entonces, siempre ojo con que, cuál cuáles, y mismo si no hay información a la deslicencia es porque tiene copyright y, por lo tanto, no podríamos subirla. Eh, así que si tienen dudas, nos pueden eh, golpear un poco la puerta ahí a través de las redes sociales y dicen, che, encontré esta imagen, no sé si puedo subirla o no. Nosotros les ayudamos a identificarla, eh, pero es algo sumamente importante. Sí, exacto. Y yo por lo menos me enteré que esta imagen es libre porque acá dentro de Flickr, encuentro una, una zona donde da la información de copyright, me dice algunos derechos reservados y, lo un, el, digamos, el único derecho reservado es la atribución, el reconocimiento de la persona que, que sacó la foto y nada más. Por lo tanto, no tiene restricciones mayores que nos este, impidan subir la Wikimedia Commons. Acá siempre, por ejemplo, en Flickr se puede chequear acá, en otras plataformas, en otras, en otras partes. Así que, como decía Coti, ustedes cualquier cosa nos preguntan. Así que, bueno, yo tengo esta imagen este, descargada en mi computadora y la voy a subir aquí. Eh, y de paso ya vemos cómo participar con imágenes dentro de esta este, iniciativa, que ya algunas imágenes han, han sido subidas. Eh, vamos a hacer clic en subir y nos va a llevar a un asistente de subidas este, que este, nos va a dar el paso a paso desde subir hasta cómo usar la imagen pasando. Incluso por añadir datos, que es lo que hoy nos interesa. Eh, así que, bueno, yo tengo la imagen por aquí en mi computadora. La voy, la puedo arrastrar y soltar en esta área eh, para que la, la tome. Acá, si tuviera más archivos, podría agregar más archivos y hacer una subida múltiple. Pero para este ejemplo, uno solo. Voy a hacer clic en, en continuar. Este, y aquí voy a aclarar que estoy subiendo una imagen que este, eh, no es, en este caso, mi propio trabajo, porque no la, no la saqué yo a la foto, pero ustedes, por supuesto, pueden subir una foto que ustedes mismos, que ustedes mismas sean las autoras. Este, en este caso, como es tomada de otro sitio, voy a poner que no es mi propio trabajo. Y voy a dar algo muy importante, que es la información de la fuente. Eh, este, la fuente es... Este, esta, este enlace de, de Flickr que voy a dar, aquí, eh, también podría poner si es si escaneada de un libro, de alguna publicación, es, dar los datos, digamos, los datos de la fuente y los datos de autoría, eh, acá este, está el, el, el, el seudónimo, digamos, de este fotógrafo que sacó esta foto en, en Cuba, quizás en La Habana, este, y vamos a poner acá, vamos a copiar su, su nombre, el nombre que ha dado, digamos, para identificar su autoría. Y luego voy a dar la información de la, de la licencia. Esta es un paso para asegurarnos de que no estoy subiendo una imagen con copyright, con todos los derechos reservados, encontrada por ahí en internet. Como ustedes saben, la mayoría de lo que van a encontrar en Google imágenes o ese tipo de plataformas tiene todos los derechos reservados. Así que asegúrense siempre de mirar la licencia. Y en este caso, este, como la saqué de Flickr, que es una plataforma que tiene una vinculación con, con Wikimedia Commons, lo único que necesito hacer es este, fijarme acá la licencia este, y eh, elegir la, la misma que está dentro de la, de la foto, que es eh, atribución. Y, bueno, eh, una vez aportados estos datos, que van a ser revisados luego por, más, más tarde por este, administradores o administradoras de la plataforma Commons, que también son personas voluntarias. Le voy a dar siguiente. Acá este, ya tenemos una, una primera parte de datos estructurados eh, que este, va a ser la leyenda. Eh, como ven, el título de la imagen ya me lo tomó del título que tenía el archivo. Este, eso me, me ahorra un poco de, de esfuerzo al de describir. Este, y acá vamos a, a poner este, una leyenda. Vamos a ver si quizás acá en el contexto podemos encontrar un poco más de información. No, no hay mucho. Eh, entonces, voy a poner este, en la leyenda lo mismo que el, que el título. Y esto va a poder ser traducido eh, y agregado en otros idiomas por, por otras personas participantes. Lo que intenté acá fue este, dejar... Que quede este, claro que, este, bueno, es una mujer conductora de, de un taxi, ¿en dónde? Tratando de que la imagen tenga, aunque sea un mínimo, un mínimo contexto. Este, así que, bueno, también se puede agregar una descripción más amplia eh, que, de un, que, que muestre un poco más este, cómo es el, un poco el contexto de... De, este, de dónde surgió esta foto. Yo por ahora voy a seguir reproduciendo lo mismo, pero idealmente, este, si hago un poco más de investigación, sería lo deseable, podría des detallar un poco más, sobre todo si la fuente me lo permite, si me da un poco más de, de detalle. Otra cosa importante es la, la fecha. Eh, así que lo que voy a hacer es este, seleccionar una fecha. Me voy a, me voy a fijar. Miren qué vieja la imagen es del 13 de agosto de, de 2009, pero que igual es, es, es, está bueno eh, este, poder eh, traer imágenes, aunque no sean muy actuales, porque muchas veces justamente las comunidades que están subrepresentadas, las identidades este, que, que, no tienen la, este, que, que tienen menor representación, eh, muchas veces eh, sus, sus archivos existen en algún lado de la internet, pero no fueron traídos a Wikimedia Commons eh, este, y no fueron incorporados este, a, a la base de datos de conocimiento desde de, de Wikidata. Es decir, estamos de algún modo eh, ayudando a que sea reconocido ese conocimiento, aunque no sea eh, actual aunque no sea lo último que hay. Bien. Ahí una cosa importante también es eh, la fecha, digamos, de la imagen, como bien dijo Mariana y como bien hizo, es no es la fecha en la que nosotros estamos subiendo esa imagen, sino la fecha en que fue tomada o publicada esa foto. Uh -huh. ¿sí? Ahí como hay una diferencia, eh, si, si subimos fotos antiguas y si no tenemos la fecha exacta, bueno, medianamente en qué año eh, fue tomada esa imagen. Porque también esto da cuenta si esa imagen está en dominio público, si no está, hay un montón de otras cuestiones que van por detrás, así que también es sí. importante eso. Exacto, exacto. Este, Sobre todo el tema del dominio público es muy importante, imágenes que tengan más de 70 años, este, de en la mayoría de los países, esto varía, de, de fallecidos, autor o autora. en Argentina es diferente, me parece es un poco, este, eh, no sé, nos permite también, poder afirmar que está en dominio público. En este caso, no está en dominio público, pero fue liberada sí. por una licencia. Y acá, lo último, antes de seguir, son las categorías. Las categorías es, lo como decía hoy Coti, es el sistema que este, desde, desde el inicio de Wikimedia Commons se ha usado para clasificar las imágenes. Se sigue usando. Así que, por lo tanto, debemos seguir incorporándolas. Las categorías al mismo tiempo también se, se pueden vincular con Wikidata. Así que, digamos, no son sistemas que van a quedar completamente separados. Eh, y muchas veces se utilizan también categorías para nombrar las iniciativas en las que, en las que estamos trabajando. En este caso, eh, Alto Mujeres Trabajando es una categoría dentro de Wikimedia Commons. Este, también se le podrían agregar otras. Por ejemplo, si esta imagen estuviera dentro del marco de la campaña Visible Wiki Women, podríamos eh, agregar eh, eh, Visible eh, Wiki Women. Eh, podríamos agregarla para este eh, 2022, por ejemplo. Pero en este caso no, no es necesario, porque eh, este, de todas maneras, eh, Alto Mujeres trabajando ya está incluida dentro de Visible Wiki Women 2022, así que eh, no es necesario poner las dos categorías al mismo tiempo. Pero sí, si acá quieren, por ejemplo, incorporar alguna otra categoría, este, también pueden hacerlo. Eh, este, por ejemplo, bueno, eh, creo que hay una categoría relacionada con Coco Taxis, por decirte, Coco Taxis en Cuba. Como ven, vieron que sale en inglés la categoría, Coco Taxis en Cuba. Vamos a, por el momento, poner, este, ponerla, dejar esta en inglés. Pero vamos a ver cómo a continuación con este, datos estructurados podemos pasar a manejarnos más cómodamente en nuestro propio idioma. Bueno, solo resta publicar archivos para que sea subida este, a, a Wikimedia Commons. Este, y ahora, antes de terminar, esta es la pantalla que muchas veces nos salteamos, pero que está buenísimo completarla porque acá aparecen nuevamente datos estructurados. Y nos encontramos con la posibilidad de agregar este, datos sobre qué representa, qué ves cuando me ves acá. Así que vamos a hacer algo parecido a la, a la señora taxista de, de Nepal y vamos a poner eh, que esta es una mujer. Eh, taxista, eh, vamos a poner que también hay un, eh, un Coco Taxi. A ver si aparece eh, Coco Taxi. Eh, sí, aparece también. Coco Taxi también tiene una este, entrada en, en, en Wikidata. Y no sé, no sé si hay muchas más cosas. ¿Te, ¿Se te ocurre alguna más, Coti, este, que pudiéramos agregarle? No particularmente como no, la foto no está cargada ni tal, eh, con, con esa información yo creo que está más que suficiente. Eh, siempre recordar que si la imagen eh, tiene algo que es principal, uno también puede marcar ahí abajo como, como ven al lado de, de la, uy, no me sale, ahora estoy, eh, de, de, de, de un lado taxista y del otro lado dice marcar como prominente. Si hay muchos elementos, pero hay algo que se resalta, ustedes pueden como, marcar como prominente algo para que sea como, bueno, esto es el primer plano, pero después hay otros elementos más en la imagen que también se pueden reconocer y tal. Y uno puede ir sumando todo lo demás. Entonces, claro, bueno, el Coco Taxi y, el, la, y la conductora son, digamos, lo principal de esta imagen y, por lo tanto, lo podemos marcar como prominente. Exactamente. Eh, así que, bueno, con esto así tan sencillo, ya estaríamos este, haciendo un montón para que esta imagen, eh, este, contenga datos estructurados, esté linkeada con Wikidata y sea mucho más que solamente lo que estamos viendo, sino algo que este, además este, contiene información. Vamos a, bueno, perdón, eh, si quisiéramos añadir alguna otra categoría Pensando de datos, una. se puede añadir Cuba. una aclaración. Podríamos de Cuba también para contextualizar donde, o sea, si bien Coco Taxi quizás... Habría que ver si en otros países. Eh, este, ahí va. Está bueno también para visibilizar un poco eh, los Exacto. espacios, territorios. Totalmente, totalmente. Incluso ciudad, podríamos este, poner, eh, ay, perdón, no, <ríe> añadir declaración. Ciudad, eh, uno sigue de la de... de, de Ciudad, a ver, no me lo no situado, situado en la entidad territorial administrativa. Que así. <ríe> Perdón, esto es. <ríe> ciudad. No, vos, no, tenés que bo, bo, bo, borrar eso y poner situado en la entidad. Ah, ok. Situado. guarda que se te quedó mal. Nah, lo escribí mal. Situado en la Acá. entidad territorial administrativa. Perdón. Vamos <ríe> a poner Habana. Habana. Eh, ahí cuando tienen dudas que no saben cómo, cómo se llama un calificador y demás, siempre el ejercicio es o no saben, eh, o no les sale en el buscador, fíjense si es la mayúscula, si es la minúscula, si eh, que exacta, quieren etiquetar un... un no sé, un evento en particular y no encuentran cómo está escrito en Wikidata, el ejercicio siempre es ir a Wikipedia, buscar el artículo de Wikipedia. En los artículos de Wikipedia, siempre en las infoboxes, que son esas, esos, esas cajitas de información que hay a la derecha, abajo dice editar datos en Wikidata. Si dice, hacen clic ahí, los lleva al el elemento de esa información en Wikidata y con ese identificador pueden, digamos, agregarlo acá. Sabemos que puede ser muy complejo, normalmente no debería hacerlo tanto, pero si estamos hablando de cosas muy específicas, eh, puede suceder. Lo que sí también es importante es eh, nada, tratar de, de, de poner elementos, no, no eh, superponer elementos, ¿no? Como, bueno, uh -huh. eh, si decimos eh, La Habana, bueno, ya está, no tenemos que, eh, de, no deberíamos agregarle, otra entidad territorial superior a La Habana, sino que con La Habana, que es la más específica, digamos, o si sabemos el barrio exactamente, ponemos ese barrio específico que se entiende que es dentro de La Habana y demás. Lo del país es distinto. Una cosa es la entidad y otra cosa es el país, por lo tanto, sí quedan por separados. Bien. Hay que la borrar publicidad. el de ciudades. Esa. Bien, bueno, así que eh, podría seguir agregando, pero bueno, voy a publicar. Está bastante completa. Para, en general, digamos, realmente están faltando muchísimos datos todavía. O sea, que hay muchísimos. La mayoría de las imágenes van a encontrar que no tienen tanto detalle y que ustedes pueden agregarlo si quieren. Así que, eh, bueno, voy a ir a hacer clic acá en el título de la imagen y me voy a encontrar con que la imagen ya tiene su, su página y dentro de la página vamos a encontrando, encontrarnos la leyenda que la podemos editar, otra persona que venga después que yo lo podría editar, eh, los datos estructurados acá. Eh, y, bueno, este, y estamos contribuyendo entonces ahora a que quizás la próxima búsqueda de taxista eh, aparezca una mujer, aparezca este, un tipo de taxi característico, este, de en este caso de Cuba, o quizás de otros países de Latinoamérica, porque... Este, los taxis este, son como, muchas veces esa, tienen esa cosa de que el rey súper identifica a una ciudad este, y a un territorio. Este, y que, bueno, es, ese tipo de conocimiento colaborativo es el que nos empieza a dar como más contexto y más riqueza a lo que estamos viendo. Este, y a esta pregunta de, que, a la que vuelvo, que es, bueno, este, ¿qué ves este, cuando, cuando me ves? Así que, bueno, si tienen preguntas... Hasta el momento, en el chat. Igual, creo que un poco fue un montón de información. Eh, gracias, Mariana, por todo el detalle. La verdad es que, eh, nada, el, el ejercicio de no omitir este paso al final a veces es algo que nos cuesta y que decimos, bueno, no pasa nada, no ponemos los datos. después pero la verdad es que es algo importante, es algo que, eh, nada, es un pequeño granito de arena en este universo de construcción del conocimiento. Eh, y como siempre, y un poco lo que, que venimos hablando o de las discusiones que venimos teniendo a nivel eh, movimiento y a, y a nivel de, también eh, personal, es, bueno, los datos no son... neutrales, ¿no? Entonces, eh, la forma en que construimos esa información también es un reflejo de eh, nuestras sociedades, de, no, de cómo nosotros nos vemos también en, en nuestros espacios, y por eso también el llamado no, no es solo a eh, sumar datos, sino a sumar datos desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de, eh, del sur, del territorio latinoamericano o del territorio en el que estén, ¿no? Porque un poco eh, la invitación es eh, a que no sean, como dijo Mariana, que no seamos objetos de narraciones sino no seamos nosotros quienes eh, podemos ponernos en... Eh, en un lugar protagonista, en un lugar donde somos nosotros mismos desde nuestros territorios que eh, contamos quiénes somos, cómo somos y cómo nos vemos. Así que un poco eh, la invitación es a sumarse al diálogo, a cuestionar la forma en que construimos datos, a decirnos, si no me parece, eh, lo, yo lo haría de esta otra forma y también es súper valioso porque como decimos, esto es un proyecto súper nuevo, que eh, todavía tiene un montón de discusiones por detrás y lo importante es empezar a eh, habitar esas discusiones, a evitar esas reflexiones y a ponernos en tensión, a ponernos en tensión con las distintas formas que tenemos de, de interpretar y de construir este conocimiento. Así que nuevamente gracias, no sé Mariana si ¿sí quedó algo por ahí. Sí, este, nos quedó de pronto recordar algunas de las discusiones que tuvimos en los días previos eh, sobre eh, cómo, bueno, a ver, más allá de los datos, encima ya de cómo hacerlo, algunas cosas a tener en cuenta, que realmente nosotros todavía no la tenemos súper claro. Eh, no queremos como darles un manual de, de estilo de datos, pero sí este, comentarles, este, no sé si se, no importa, teníamos, teníamos una diapositiva de esto, pero digamos, no, no importa. Ah, ahí está. Sí. Este, algunas cosas que estuvimos comentando con, con Constanza, pero también con Vic de, de Wikimedia Argentina, este, que, que nos trajo la perspectiva también de, de, de, la, este, de, de la diversidad de género, que, este, bueno, son propuestas. Ustedes tómenlas, tratemos de también enriquecerlas, pero una cosa que tuvimos como muy presente en la discusión, es la idea de, bueno, dejemos un poco en paz lo, los cuerpos de las personas cuando estamos estructurando los datos. ¿Qué pasa? Este, nosotros no estamos acá. Sí estamos, si bien tenemos esta posibilidad de poner datos muy detallados de diferentes cosas que vemos en una imagen, no avancemos hacia diseccionar el, los cuerpos. Es decir, a decir, si sí, acá hay una persona de, eh, no sé, este, eh, que, no sé, que, que este cabello representa determinado tipo, eh, o sea, una nariz aguileña o, no sé, elementos que incluso pueden llegar a niveles ya, ya de racialización, este, que sin duda van a estar súper empapados de los peores estereotipos y, este, y, y racistas, ¿no? Y que, que ya nos, nos atraviesan culturalmente. Entonces, digamos, no entremos a una disección innecesaria porque no, no le estamos pidiendo a los datos que clasifiquen a las personas. Eh, eso ya lo hace, desgraciadamente, este, la, el reconocimiento facial automatizado que tenemos en las calles, que maneja la policía, este, lo, eh, y bueno, y, y, y, y tantos otros sistemas de vigilancia, ¿no? La idea acá tampoco es contribuir con ese tipo de sistemas. Eh, también tener presente las identidades. Eh, este, por suerte, en, en Wikidata hay, eh, por ejemplo, los, los géneros, están las distintas identidades están bastante bien representadas binario, pero quizás todavía necesitamos seguir eh, avanzando en el camino del, de, de, de, de lo no binario en Wikidata y, y poder representar más identidades de género, este, pero tener presente tener presente que esas personas retratadas este, están expresando una identidad, no, no, no solo eh, el género, que, que, y esto ten, sería genial tenerlo, tenerla para que explique este, eh, eh, un montón de conceptos súper complejos que hay acá, pero la expresión de género es una cosa, la identidad de género es otra. Wikidata tiene posibilidades de, de agregar esos diferentes, esas diferentes dimensiones o si no las podemos nosotras llevar después a Wikidata, nosotras sí, y nosotras. Y ahí, tres. algo importante es, bueno, eh, acompañar a la autoidentificación de la persona si tenemos esa posibilidad, ¿no? Eh, un poco, digamos, la línea sería esa. Podemos, eh, una cosa es la expresión y otra es la identidad, entonces ahí esa tensión siempre se manifiesta y, bueno, si podemos eh, chequear o podemos indagar un poco más acerca eh, de, de, de la autoidentificación, sería con lo, la, la forma correcta de, de, de poder expresar eso, esa información. Exacto, exactamente. Este, y, bueno, y siempre sin reproducir los, los estereotipos, chequeando qué estereotipos Quizás se nos terminan colando y no queremos. Eh, también podemos proporcionar contexto, sobre todo histórico y geográfico. Por ejemplo, si es parte, la foto es parte de un evento o de una marcha este, y ese evento o marcha tiene una existe en Wikidata, este, podemos vincularlo o incluso podemos crearlo y después vincularlo. No entramos acá en lo que es crear, ítems eh, de Wikidata, pero hay también tutoriales y manuales por ahí de cómo hacerlo y es bastante sencillo. Um, y, este, y siempre además, como esta convocatoria se trata de este, el mundo del trabajo, de los oficios de las profesiones, este, la idea es este, honrar esos oficios y profesiones que están desarrollando este, este, las y las protagonistas de nuestras este, imágenes. Este, y por ejemplo, si aparece una este, mujer trabajando en una fábrica, podemos este, vincular la imagen con este, que, diciendo que representa a una obrera fabril, por ejemplo. Eh, porque, bueno, justamente la idea es este, que eh, aparezcamos en todas las profesiones y en todos los oficios, sobre todo en aquellos en los que hemos sido invisibilizadas, invisibilizadas a lo largo de toda la historia. Así que, ahora sí, con estas prácticas, este, y por favor, sí. coméntenos más si ustedes van encontrando dificultades, dudas, se les ocurren cosas nuevas porque realmente es la primera vez que hacemos esta actividad y no tenemos el re manual de estilo preparado, así que no, les agradecemos. No, es colaborativo esto siempre, es un, es un proceso en construcción que nunca se acaba y, y que, que va a ir mejorando a medida que nos vayamos nutriendo entre todos y todas, entonces, eh, nada, todos los comentarios son bienvenidos y todas las discusiones y cosas que se les vayan ocurriendo que hay que repensar, eh, nada, también son súper bienvenidos. Y una cosa más, porque Mariana me dijo antes eh, y me iba a olvidar ya, es invitarles nuevamente a participar del concurso, a participar de la campaña. Recuerden que hay muchísimas más formas, eh, pueden escribir en Wikipedia, pueden sacar fotos, pueden estructurar datos o simplemente pueden, nada, compartir este espacio y reflexionar junto con nosotras, eh, discutir, abrir un poco la cancha y el juego a, a, a pensarnos, eh, pensarnos desde las distintas narrativas que, que son posibles. Muchas gracias. Y bueno, gracias. y cualquier duda ya saben, nos, nos encuentran y estamos ahí para ayudarles. Saludos a todos y a todas. Que tengan ¡Chao! un buen fin de semana.